la suba, siempre es positivo y debería darnos a toda la población, a todos los sectores, a todos los a todos los agentes económicos ánimos para poder conseguir esto o más de ese crecimiento. no En entrevista con la cadena CNN, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Barcena informó que República Dominicana Bolivia, Panamá y Paraguay son los que más crecerán esta gestión ¿No? y ha, ha podido crecer todos los programas que tienen que ver con producción, con riego, con construcciones de caminos, construcciones de hospitales todo eso nos ha permitido que se vino en el mercado el mercado interno y el mercado interno es el que ha ayudado a tener ese crecimiento. En primer lugar se destacó República Dominicana que tendría un crecimiento del 6.2%. En segundo lugar Bolivia con 4.4%, Panamá con 4.2%, Paraguay con 4.2% y después tendríamos a Chile con 3.9% y Perú con 3.8. Para el analista económico Abraham Pérez, una vez más, la demanda interna a través de los programas como Mi Riego, Mi Agua, la redistribución de los recursos generados y permitirán que el PIB nacional anual sea saludable. Buenas tardes, los motores que tienen son locales. ¿no? Eh, durante estos últimos cinco años, el, los sectores que más han aportado al crecimiento han sido los sectores locales, o sea, la, lo que se llama la demanda y la gente interna, ¿no? en tanto que la, la, la demanda externa, más bien un poco nos ha jalado hacia atrás, ¿no es cierto? Hemos tenido un, un término de intercambio que ha afectado más a Bolivia en relación a los otros países, sin embargo, Bolivia ha respondido con su mercado interno. Recordemos que en marzo el gobierno presentó el programa fiscal financiero 2019, que proyectó un crecimiento de 4.5%. De acuerdo al Ministerio de Economía, Bolivia está en condiciones de cumplir esta proyección para esta gestión, pese al débil desempeño de la economía mundial.